Martínez, bueno, señor. Senador Vázquez, ustedes parece que han preferido llegar a un acuerdo con el Partido Popular antes que entenderse con nosotros y, y, lo, y lo lamentamos. Nos preocupa que, que ustedes prefieran sistemáticamente llegar a acuerdos con el Partido Popular antes que antes que con nuestro grupo parlamentario, pero en cualquier caso es su, es su elección. No solo aquí, no solo nos preocupa que lleguen a acuerdos aquí. Eh, hace escasos días dimos cuenta de una reunión que se produjo en León entre el presidente de Galicia, Núñez Eijó, el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, pero también los presidentes socialistas de Aragón y de Asturias. Y era una reunión que parece ser pretendía construir o constituir un frente, un frente territorial de eso que se ha venido a llamar la, la España vacía, pero un frente territorial contra quién. Nos preocupa que el Partido Socialista adopte esta dinámica, esta retórica de eh, la guerra entre, entre territorios. Una guerra contra quién? ¿Contra Cataluña? ¿Contra Valencia? ¿Contra Andalucía? ¿Contra Murcia? ¿Contra Baleares? ¿Contra quién? En nuestra opinión, parece que que el Partido Popular les está fijando a ustedes el camino, les está fijando la hoja, la hoja de ruta. El señor Montoro, cada vez que viene aquí, cada vez que tiene oportunidad también en el Congreso de los Diputados, les tiende la mano, les dice, les insiste que tienen que unirse al Partido Popular para cometer la reforma del sistema de financiación autonómica. Nosotros no es que estemos en contra de llegar a acuerdos, pero es que al mismo tiempo el Partido Popular tiene al señor Núñez Feijó haciéndoles el trabajo sucio, lanzando un discurso que fomenta la confrontación entre territorios y que el Partido Socialista por principios debería, debería rechazar. Pero claro, el Partido Socialista no parece tener, tener una idea clara de qué es lo que pretende porque tiene a cada uno de sus varones territoriales diciendo una cosa distinta. Susana Díaz dice una cosa, el señor Lambán dice otra, el señor Chimopuch dice otra. Cuesta encontrar la consistencia y saber qué piensa exactamente el Partido, el partido Socialista. Para nosotros el sistema de financiación autonómica es una, cuestión, es una cuestión fundamental. Sirve para la cobertura del núcleo del estado de bienestar, la educación, la sanidad, los servicios, los servicios sociales. Y el sistema de financiación autonómica tiene que encargarse de garantizar una financiación por habitante ajustada que sea igual para todas las comunidades autónomas y que garantice el igual acceso de todos, de todos y todas a los servicios públicos. Pero es que las soluciones al sistema de financiación autonómica exceden la propia reforma del sistema. Usted, señor Vázquez, ha dicho que nuestras enmiendas no tienen nada que ver con lo que estamos hablando. Le cita textualmente, nada que ver. Pues bien, yo tengo aquí el informe de la Comisión de Expertos de Financiación Autonómica. Capítulo en el capítulo quinto, en los puntos 2, 3 y 4, se citan textualmente parte de nuestras, de nuestras enmiendas, pero, según usted, esto no tiene nada que ver. No tiene nada que ver un fondo de compensación interterritorial para que ninguna comunidad autónoma se quede atrás, como Extremadura, como Andalucía. Eso no tiene nada que ver con la financiación, con la financiación autonómica. Pues bien, nos parece, nos parece extraño. Tampoco tiene nada que ver el que tengamos que evitar la competición fiscal a la baja entre comunidades autónomas, no tiene nada que ver el dumping fiscal que se está practicando en diferentes comunidades autónomas, y sí, insisto, entre ellas Andalucía, suprimiendo el impuesto de sucesiones, como ha ocurrido en Murcia, como quiere Ciudadanos, que ocurra también en, en Aragón. Para nosotros… El sistema de financiación autonómica es una cuestión estratégica porque lo hemos dicho siempre, la crisis social y territorial son las dos caras de la misma, de la misma moneda. España es un país... Plurinacional. Y que sea plurinacional significa que la base de su unión no puede ser de un tipo etnolingüístico, como puede ocurrir en países como Alemania, sino que su base de cohesión tiene que ser cívica. Se basa en los servicios, en los servicios sociales, se basa en los derechos sociales, en los derechos democráticos. Sin esas conquistas sociales que nos han costado décadas conseguir, se fragmenta, se fragmenta España y, por supuesto, y por supuesto, pueden surgir fenómenos como el que ha aparecido en Cataluña. No porque, no porque hay muchos independentistas en Cataluña a los cuales no les plantea un conflicto, un conflicto identitario, no se les plantea un conflicto identitario. Sencillamente quieren un proyecto, un proyecto de país que respete los derechos sociales, que respete, eh, que, respete, que respete las conquistas sociales y democráticas que han tenido durante, durante años. Y esto es algo que nosotros deberíamos incluir en un proyecto de país para el conjunto de España y que fuera capaz de seducir también a catalanes, a vascos, a gallegos, a valencianos, a andaluces, a todos. Acabo con una cosa y en este sentido me dirijo al Partido Popular. Decía un escritor francés en el siglo XIX que la nación es un plebiscito es un plebiscito diario. Ustedes han mantenido este sistema de financiación autonómica que es desigual e injusto desde el, desde el 2009 y desde el 2014, que es cuando debería haberse empezado a reformar. Tiene que ustedes, terminar, señoría. Sí. Ustedes han lanzado un proyecto de país que es a todas luces injusto, que se apoya en este sistema de financiación injusto y que se apoya en eh, mecanismos de austeridad, que Implican recortes y privatizaciones de los servicios públicos y por eso ustedes ese plebiscito diario lo están perdiendo y lo están perdiendo cada día en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias senador Martínez.